Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Y bueno, como subí ayer al canal? Vamos a hacer. Eh, bueno, vamos a explicarlo bien. Vamos a hacer como. Un, no sé si es un reto o qué, pero bueno, vamos a ver un vídeo que he encontrado en un foros de internet. No lo voy a poner en la descripción ni nada, pero lo voy a poner en el vídeo. Si sale algo, eso lo censuro. Pero sinceramente no sé de lo que va el vídeo. Pero vamos a reaccionar al vídeo a ver qué pasa, supuestamente no sé si pasará algo no lo sé si pasará algo. Pero eh, para eso estamos aquí, para reaccionar y ver si pasa algo. No lo hagáis en casa si encontráis este vídeo por algún sitio. Yo os recomiendo que no lo hagáis, pero ya no es responsabilidad mía de lo que hagáis. Así que vamos a pasar con la reacción del vídeo a ver qué pasa con... Sinceramente no sé lo que puede pasar... Ni sé lo que va a haber en el vídeo. Pero hay que cruzar los dedos a ver si, si, si, si pasa algo. Pero bueno, tenéis mis redes sociales por abajo por la descripción. Así que sabéis si queréis seguirme, está abajo en la descripción. Ahí subo bastantes cosas. Y bueno, vamos a pasar con el vídeo. Bueno, pues vamos a darle ya al, al vídeo. Vamos a darle al play. A ver qué pasa. Vale. De momento se ve la mujer esa... Que puse ayer en la miniatura Estaba ayer en la miniatura Muchos la veréis visto Todos los que veréis el vídeo de ayer Que si no sabéis que subir vídeo Lo tenéis abajo en la descripción Bueno, abajo pone Vídeo con... Eso pone, porque no sé leerlo Porque no sé ni qué idioma está, sinceramente eh, No sé si el vídeo es así para siempre o, o no sé si pasará algo no sé. Pero Vamos a ver qué qué pasa con, con, con el vídeo vamos a ver bueno, mientras en lo que quiere hacer algo el vídeo vamos a ver qué hay en la foto en la foto hay una mujer con algo rojo aquí que supongo que será bueno, pues los hindús que llevan eso de aquí y bueno no sé si hay que subir esto o algo sinceramente no lo sé pero vamos a subirlo por si acaso bueno, pues eh, la mujer esa no yo ¡Oh! otra vez sale la mujer se va quitando ¿Okay? Dios oh. Dios, mi cabeza Espero que no pase eso otra vez más, tío Dios, mi cabeza Sale la mujer ahí va saliendo de vez en cuando y sale y sale No sé qué No sé cómo es este vídeo sinceramente Por favor eh, No sé la mujer Tenía los ojos rojos. ¿Y algo aquí? ¡Oh, Dios! Dios, qué fuerte ese sonido, tío. Dios, me voy a bajar el volumen, tío. Dios. A ver. No sé si va a salir más, pero... Dios. Sonido más fuerte, tío ¿Qué está saliendo la mujer? No sé explicar el vídeo, tío Es un vídeo también más raro, tío Es como una... Es que no sé sinceramente lo que es, tío ¿Se paró? ¡Ah, sí! ¿Qué coño es este vídeo, tío? Pues hay como... Eh... Eso... Eh, como el... ¿Este ¿Qué? ¿Ves qué? ¿Qué? qué cómo se me vino una tumba ahí? ¿What the fuck? ¿Es que me ahí? en que ¿no? Como, o sea, que se le ve, pero se le ve muy poco ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? hay nada! ¡Escucha, la... me mira, ¡Dios! Dios, que dios, dios, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Dios... Dios, dios, El sonido mira, mira, yo qué coño Haciendo una fiesta ¿Qué coño es este vídeo, tío? ¿Se paró? Bueno, pues sinceramente no sé lo que ha pasado aquí. Es que vaya vídeo eh, más raro en que que no me salen las palabras, te lo juro. A ver, a mí, por lo menos, no me siento mal. Pero sí que me duele un poco la cabeza de los sonidos que acabo de escuchar. Porque es que, yo, es que... Yo es que no sabía si bajarlos. Es que bajándolos también se escuchaban bastante. Yo no lo entiendo, tío. De verdad. Que es que... Dios, es que me duele mucho la cabeza. En serio. Pero no me ha pasado nada. Por lo menos... No sé si tenía que pasar algo. O... o... No sé, tío. Es que, es que no sé. Estoy... O si pasó en el vídeo. Es que no sé, tío. No sé cómo... cómo... ¿Qué, qué acaba de pasar, tío, en este vídeo. O sea... Increíble. Increíble. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, darle un like. Y suscríbete. Tenéis mi Instagram y mi Twitter abajo en la descripción. Para que me sigáis. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Como siempre, like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.